Un arquetipo representa el ideal sobre un aspecto de la naturaleza humana, en este caso el paterno. El padre perfecto es aquel que te anima siempre con apoyo incondicional, sin juicio alguno sobre lo que hayas hecho, de tal modo que siempre sientes que te entiende. Crear ese arquetipo para emplearlo como sanador de inseguridades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 Ahora, si lo deseas, puedes acercarte a tu arquetipo paterno y observar cómo interactúa contigo. Permitiendo que tu cuerpo se abra al contacto. sintiendo cómo cambia cuando el arquetipo paterno te transmite su apoyo incondicional al tocarte. Disfruta de esa sensación.